Soy Javier Taurón, catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y voy a tratar de resumir en unos breves minutos una cuestión que me parece esencial en el cambio que estamos viviendo ahora mismo en el mundo educativo. Yo quiero hablar de la personalización del aprendizaje. Se observa que en los primeros minutos de la clase, el alumno es capaz de recoger el 70% aproximadamente de lo que hace el profesor, pero en la última parte de la clase solo el 20%. Por tanto, si uno tiene algo importante que decir, es mejor que lo diga entre el minuto 10 y el 12, porque si no se perderá. Bueno, esto simplemente lo pongo como un ejemplo ...porque lo que quiere ilustrar es que un sistema de enseñanza expositiva... ...donde hay un único mensaje para un conjunto de receptores... ...que son diversos, no parece una mecánica muy eficaz. Nuestra práctica educativa ha estado dominada tradicionalmente... ...por el predominio de una actividad transmisiva... ...una secuencia normalmente denominada enseñanza o instrucción directa... ...que podemos resumir en las tres T's... Presentación, práctica, prueba. El problema es que esta enseñanza directa suele conllevar un aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo y acrítico. Esta forma de enseñar no facilita en general la inclusión y dificulta la atención a la diversidad, provocando problemas de motivación y actitud en el aula. Sin embargo, entre las opciones a disposición del docente ...encontramos una manera distinta de gestionar el aprendizaje... ...en la cual el docente propone a sus estudiantes... ...una pregunta, problema o reto... ...que estos deben superar. El aprendizaje basado en proyectos promueve acciones como... ...buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir o ensayar. El aprendizaje basado en proyectos en este sentido... ...nos muestra que aprender... ...puede ser una manera de conjugar el verbo hacer... A ver, la primera idea que quisiera plantearles es que hay un cierto mito que nos acompaña desde hace mucho tiempo que consiste en que cuantas más máquinas, cuanta más tecnología incorporemos al aula, de algún modo se va a motivar y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Sabemos ya después de muchas décadas de, de investigación, de experiencia, de trabajo con tecnología en, en el aula, que lo más importante sigue siendo la figura del profesor. ¿Por qué es tan importante esa figura? Pues porque lo que hacen los alumnos con la tecnología depende de las decisiones y de los planteamientos didácticos del profesor. Y eso se traduce, lógicamente, en, eh, en la, eh, la propuesta metodológica que desarrollan eh, los estudiantes al interaccionar con la tecnología. Es la metodología, son el tipo de actividades que el profesor plantea eh, que hagan los estudiantes, la que generan aprendizaje, no la tecnología por sí. Y esto debería hacernos pensar que la escuela, tal como la concebimos actualmente, centrada en el profesor y centrada en procedimientos que son de carácter expositivo, no es adecuado para fomentar y desarrollar determinado tipo de capítulo de capacidades, habilidades y destrezas en nuestros alumnos. Quisiera hacer una reflexión muy breve sobre cómo debería ser la educación en la sociedad de la información. Y digo a propósito sociedad de la información y no del conocimiento, porque la distinción entre conocimiento e información es muy importante. Hay mucho conocimiento en la red, pero que solo es conocimiento para quienes lo han puesto allí. Para nosotros, en principio, es información. Creo que hay tres cambios importantes que hay que hacer. El primero es que hay que redefinir el aprendizaje. ¿Qué es aprender? Aprender hoy en día ya no es saber cosas, sino que es saber gestionar la información, saber plantearse nuevos modos de resolver problemas, es aprender a tomar decisiones. La función principal del docente es crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto. Así, la investigación de la National Academy Foundation y la Pearson Foundation Establecen seis criterios de calidad para un proyecto de aprendizaje. Autenticidad, conexión con adultos, exploración activa, aprendizaje aplicado, rigor académico o prácticas de evaluación de calidad. Muy brevemente, quiero mencionar nueve características del aprendizaje del siglo XXI, que son las que se están destacando en todas las publicaciones más avanzadas o últimas en este campo. Por un lado, tiene que ser un aprendizaje centrado en el aprendiz, dirigido por el uso de medios diversos, no necesariamente digitales. Los alumnos también tienen que tener la experiencia de entrar en una biblioteca física y tomar en las manos un libro físico. Uh, tiene que ser uh, un aprendizaje personalizado, que sea transferible, vemos, hemos visto en los estudios recientes de PISA cómo los alumnos españoles tienen mucha dificultad para transferir a situaciones no convencionales aprendizajes convencionales cerrados que probablemente reciben en la escuela. Tiene que ser un aprendizaje visible y relevante. Presenciaremos cada vez más contenidos creados por los alumnos. El aprendizaje será un aprendizaje colaborativo en el que los alumnos tendrán eh, y esto es lo que permite la tecnología, ¿verdad? Ponerlos a trabajar de manera que tengan una experiencia real de primera mano de lo que es la construcción social del conocimiento el aprendizaje será activo porque al, al ser el alumno el protagonista como he señalado antes eh, realmente lo que haremos será invertir los, los, los métodos de enseñanza de tal manera que la instrucción directa será eh, sustituida por una interacción mucho más rica en el trabajo con el profesor, etcétera. Habrá que desarrollar redes personales de aprendizaje el aprendizaje será móvil Uh, ...lo cual quiere decir que podremos aprender cualquier cosa... ...en cualquier momento, en cualquier lugar... ...y el aprendizaje estará basado en competencias... Compete ...si puedes probar que sabes algo... ...puedes obtener un crédito por ello. Esto implicaría, por ejemplo, cambios en la evaluación... ...que ahora no podemos tratar aquí, pero que son muy importantes. Tenemos que ayudarles a que descubran qué información necesitan... ...a que sepan dónde y cómo encontrarla de manera eficiente... ...y sobre todo, que sepan qué saber con ella. Y pensar que la escuela ya no es el único lugar donde se aprende. La competencia no se enseña en su sentido tradicional... ...de explicarla y de transmitirla expositivamente... No se puede aprender a manejar una bicicleta simplemente leyendo un libro u oyendo una conferencia. Hay que practicar con el subirse a la bicicleta para adquirir esa competencia. Pues lo mismo pasa con la competencia digital. No podemos explicarla, enseñarla de forma tradicional, sino que tenemos que crear eh, eh, actividades o crear condiciones o situaciones de trabajo en el aula para que los alumnos trabajando con la tecnología desarrollen esa competencia digital y otra idea importante es que la competencia digital no está vinculada a un área o asignatura concreta sino que hay que trabajarla en todas las materias en una escuela por decirlo brevemente que está basada en una enseñanza grupal la atención individual es muy escasa y todos los alumnos reciben básicamente el mismo currículo con un nivel de diferenciación ...mínimo y sobre todo con una velocidad de entrega que es igual para todos, cuando no todos son capaces de aprender a la misma velocidad. Este es un modelo que va bien con lo que podríamos llamar un modelo de reproducción o un modelo de escuela-factoría, pero no va bien con una escuela que trata de promover y potenciar óptimamente el desarrollo de cada persona... La imagen de la clase de 1912 y de 2012, es decir, 100 años de distancia, son exactamente iguales. Es decir, ha cambiado nuestra vida, la tecnología ha cambiado nuestra vida, pero sin embargo las escuelas han cambiado muy poco. Como profesor, para desarrollar la competencia digital yo tengo que generar, planificar actividades basadas en la utilización de la tecnología, las cuales varían en niveles de complejidad de esa, act de esa actividad. Miren, cuando un profesor quiere planificar actividades para el desarrollo de la competencia digital, tiene que pensar en una actividad eh, donde se plantee, bueno, cuáles son las competencias, no solo digitales, eh, sino también vinculadas con eh, trabajo grupal, adquisición de conocimientos lingüísticos, matemáticos, etcétera, etcétera. ¿Qué competencias se van a trabajar con esa actividad? A la vez también plantearme eh, qué aspectos, qué dimensiones o qué áreas particulares de la competencia digital voy a trabajar con esa actividad. Va a ser información, seguridad, resolución de problemas, comunicación, expresión. Tendré que tener en cuenta también y, y detenerme a pensar qué contenidos o saberes o con, eh, conocimientos se trabajarán o tendrá que poner en movimiento, en articulación el estudiante al hacer esa actividad. Por otro lado, ¿cómo voy a organizarla? ¿Cuáles van a ser los pasos, proceso, concreto? ¿Qué directrices tendré que darle yo a mis estudiantes para que desarrollen adecuadamente esa actividad con tecnología? Por otro lado, si tengo eh, más o menos articulado todo lo anterior, será el momento de plantearme qué tipo de tecnología particular, qué aplicaciones específicas serán necesarias que mis alumnos conozcan o utilicen para desarrollar esa actividad. Y finalmente, lógicamente, tendré que plantearme ¿Cómo evaluar esa actividad? A veces se dice también que las clases expositivas son ese sistema por el que lo que está en los papeles del profesor pasa a los papeles del alumno sin haber pasado por la cabeza ni del uno ni de los otros. La tarea de los profesores no es, de todas maneras, responder al último producto del cambio, sino es enseñar a los alumnos a acomodarse a él. Lo importante, tenemos que entender que ya no es lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Las escuelas hay que concebirlas como centros de aprendizaje y los profesores tenemos que dejar de ser el sabio en el escenario para ser la persona que ayuda al alumno en su progreso de aprendizaje, porque el aprendizaje es intrínsecamente personal. Por eso se dice a veces, y yo creo que con razón, que lo importante en los profesores es fomentar hábitos intelectuales en los alumnos, pero no podemos aprender por ellos. La tercera cuestión que se deriva de aquí es que tenemos que definir nuevos roles para el profesor y el alumno. Es necesario entonces, como acabo de señalar, que el profesor pase de ser actor a ser orientador, de ser expositor de conocimientos a ser asesor que mis alumnos, a través de actividades eh, con tecnologías, con TIC, siempre realicen alguna búsqueda y análisis de información a través de la tecnología, a través de Internet. Que sean capaces de crear contenidos propios, no solo que los busquen y localicen, sino a la vez también con tecnología, sean capaces de generar ese contenido y, lógicamente, que sean capaces también con la tecnología de interaccionar, intercambiar, comunicarse socialmente con los demás. Este sería el ciclo. Hoy en día, la cultura, como ya vimos en otro momento, se expresa a través de múltiples lenguajes y formatos. Por tanto, cuando yo les solicite actividades y productos que tengan que hacer mis estudiantes, les diré que no solo escriban textos, sino que intenten vincular e interaccionar esos textos a través de hipervínculos, hipertextos, que tengan que expresarse y, en la medida de lo posible, utilizar mapas conceptuales, imágenes, eh, podcasts, tipo sonidos, que hagan videoclips, que se expresen y comuniquen lo que son sus ideas o productos o contenidos o saberes a través de las imágenes en movimientos, a través de líneas de tiempo. Como ven, hay un caleidoscopio de formatos expresivos de la cultura actual que evidentemente tendremos que trabajar, cultivar, animar y estimular en nuestros estudiantes eh, en el aula. Vuelvo a insistirlo, eh, yo sé que a lo mejor soy un poco reiterativo, pero es fundamental, uno de los elementos clave de la escuela del siglo XXI debe ser que el alumno se convierta en el creador de los contenidos, de los saberes, de las informaciones, que el alumno se convierta en una persona que no solo aprende por recibir la información creada por otros, sino que él es el protagonista de la elaboración del saber, etc. Yo, como profesor, como he planificado y he creado una situación que, eh, ...y una demanda de aprendizaje... ...que al alumno le produzca, como digo... ...un resultado de aprendizaje valioso, significativo... Y en útil. definitiva... ...nadie duda hoy... ...de que hay... ...otras maneras de aprender... ...aprender haciendo... ...aprender en entornos informales... ...realizar aprendizajes invisibles... ...aprender en red... ...todas ellas se han convertido... ...en nuevas maneras de aprender... ...en expansión... ...ante esto... No hay alternativa, solo cabe afirmar que también hay otras maneras de enseñar y aquí queremos explorarla junto a ti. Y termino señalando algo que ya decía John Dewey, por tanto hace algunos años, si nosotros enseñamos a los alumnos de hoy como hemos enseñado a los de ayer, les robaremos el mañana. Muchas gracias.